Vale, pues bueno, primero os voy a contar un poquito en qué consiste el proyecto y luego os lo enseño. Bueno, yo me llamo Almudena, como ya me ha presentado Marcos. Eh, yo he hecho el, el bootcamp de web para los que estáis de data. Y, y bueno, mi, mi proyecto eh, se basa en una aplicación eh, para conciliar el tener hijos con la vida pues, profesional o de estudio o demás. A mí me ha costado un montón conciliar este bootcamp con mi familia y entonces pues por eso se me ocurrió esta idea porque me era muy difícil siempre. De hecho, mi hija no entra en la guardería todavía hasta la semana que viene y encontrar niñeras fue toda una odisea. Entonces, pues bueno, eh, la idea general de la aplicación es que tenga dos partes. Por un lado, que sea como un Tinder de niñeras que algún día conseguiré hacer muy, muy bien. Y por otro lado, que sea eh, como una localización de guarderías cercanas y que te digan pues, si tienen, qué capacidad de niños tienen y te cuenten un poco lo, lo que tienen. Y bueno, eh, el RITMI es un poco los requisitos que pedían, que más o menos los he, los he cubierto. Esta es la estructura del proyecto, eh, que ahora cuando, sigue, cuando lo presente si queréis, vemos un poquito de código. Pero bueno, como ya adelantó antes Jesús, nosotros hemos trabajado con Lerna eh, y, hemos y he creado dos, dos paquetes, por así decirlo, uno de API, otro de Front, cada uno con, con las cositas que se necesitan para llevar a cabo la aplicación y, y demás. Eh, bueno, el acceso al juego, el manual de instalación. Aquí tenemos algunos ejemplos de código que ahora cuando se enseña los vemos y algunos recursos útiles que creo que nunca he leído tanta documentación en, en todo el Bootcamp como en este proyecto. Y os he puesto algunos links eh, de cosas con las, a, a las que a mí me ha ayudado bastante pues, pues todo el proyecto. Eh, Luego eh, los paquetes y, de, y dependencias que, que bueno, pues más o menos son para la gente web ya los conoce y para la gente de data pues, pues apuntaros al bootcamp de web y los conoceréis. Y, y luego yo he usado dos librerías, sobre todo para maquetar, una Chakra y otra es, es Bustra. Y bueno y luego los próximos pasos que cuando os enseñe el proyecto os cuento. Entonces, mi aplicación, eh, os voy a enseñar solo un flujo porque hacer el flujo, otros dos flujos que tendría eh, necesitaría mucho, mucho más tiempo y muchas más semanas pero con un flujo podéis llegar a entenderlo entonces la idea es que el perfil principal sea el padre que llegue y se registre con AUCERO una vez se ha registrado que rellene un formulario eh, lo voy a rellenar el formulario tiene, tiene algunas alertas de si algo no se rellena además Por ejemplo, si no relleno algún campo como este, pues me pide que lo rellene. Y entonces lo enviaríamos. Una vez que relleno el formulario del padre, eh, elegirías buscar Nani o buscar guardería. Eh, y tendría que rellenar el formulario, el formulario del hijo, que ahora mismo no, no lo voy a hacer para explicaros el proceso. Entonces yo le voy a dar buscar, a buscar Nani. Esto obviamente es... Eh, data que tengo en, en mi base de datos para, para poder explicarlo, eh, haría, el match. Uy, haría el match y eh, se iría a match y aquí tendría, eh, lo normal es que te salieran varias niñeras y varias guarderías, de momento como solo estoy haciendo un ejemplo de flujo pues solo me sale una niñera. Bueno, no me salen dos porque creo que le dado dos veces. Y sí. se pondría en contacto con ella y pues, en un chat que, que crearé mi querida aplicación y demás. Tipo Tinder. Y ese sería un poco el flujo. Eh, lo ideal sería que, que como he dicho, te, te aparecieran también las guarderías. Y bueno, para que veáis un poquito el formulario del hijo, sí si lo tengo creado. Lo que pasa que, que todavía no, no he conseguido que me anide con el padre. Estoy en proceso, es parecido a lo que he hecho con Nani. En cuanto a código, que ahora lo veréis, pero como he dicho antes, eh, necesito más tiempo. Y, y bueno, y luego el formulario voy a ir. Habría dos pestañas de Soy Nani y Soy Guardería para que más que nada se inscriban, pero ellas no te, ella, ni ellas ni las guarderías tendrían todo el acceso que tienen los padres para elegir, para contactar y demás. Solo sería como, como una plataforma de, en cuanto a las nanis, de, pues, me meto aquí para que me contacten y las guarderías por pues, lo mismo, para buscar... Eh, guardería o sea, para mmm, publicarse y, y bueno, pues luego un poquito de, del código os voy a enseñar eh, me voy a basar en el padre ya que es como el, el padre y la niñera los que, los que más he terminado para que lo entendáis eh, bueno, en cuanto a los modelos eh, en el modelo del padre eh, en la parte del back eh, yo lo restringí mucho, por así decirlo, le puse como muchos requerimientos que luego en el front, pues al final no le llegaba a poner tantos porque si no se me volvía un poco eh, crazy la, la aplicación. Eh, pero bueno, eh, mi idea es que en un futuro todo esto se pueda volcar bien y, y funcionen todas las cosas que aquí, que aquí puse. Porque de hecho, eh, cuando creaba los modelos en, en Postman, eh, sí, sí me pedía todos esos requerimientos, entonces sería el video y luego tendríamos la ruta de del padre. Bueno, el crud. Eh, que de aquí en el front lo que he usado es el generar el nuevo padre, que ahora lo enseñaré. Y, eh, y ya, y de la niñera he usado mmm, la lista de, de niñeras, que sería la, la primera de, de todas. ¿Vale? Eso sería un poquito la parte de, de back, eh, luego con sus respectivos archivos de configuración de, bueno, de la app, de, de Aucero y de todo, que lo he, lo he implementado tanto en el back como en el front. Y, y, bueno, y luego del front, pues así, cosas que me han costado sudor y lágrimas, que ha sido eh, que, que, o sea, encontrar desde el front, conectar con el back para que encontrara por un lado el ID de la nani y el ID de, del padre y me hiciera el match. Y eso al final eh, lo hice con Redux, que todavía sigo trabajando en entenderlo bien bien. Eh... Y bueno, yo me creé un ítem de Nani y, y una lista de nariz y con estos dos archivitos que ahora os enseño un poco la parte de código, Redux y el padre, pues conseguí, conseguí sacarlo. Primero me traje con el ítem pues todo lo que tenía en la parte del back, el ID, el precio, el nombre, bla, bla, bla. Eh, Con el padre, o sea, luego con la lista de nanis eh, me hice, me usé use state y use effect para conseguir traerme el, con la llamada al back que hacía el, toda la lista de niñeras que yo, tendrí, que yo tenía en mi data dummy en mi archivo SID, en el back, que no os lo enseña, pero bueno, está ahí guardado, si lo queréis ver y, eh, y una vez había hecho eso, me voy de los componentes, eh, me voy a las páginas de Next. Ay, que me metí en au cero, perdonad. Mm, mm, mm, mm, ahí que no encuentro ahora mi archivito de... de perdón, que estaba aquí en, la, en el lip Y en las de Redux conseguí ya, eh, después de miles de vueltas, unirlos. Y ahora mi idea siguiente es esto que he conseguido con la niñera. Eh, hacer lo mismo con, con el hijo, en con que, el, que el ID del padre y el ID del niño se unan y entonces cada vez que yo rellene un formulario con una sesión eh, se registre como hijo de, de esa persona. Y, y lo mismo haré con guarderías para que también se puedan meter en el match. Y entonces ahora os cuento un poquito, aparte de esto, los siguientes pasos que os decía antes. Dos minutos, modena. Vale, pues como siguientes pasos, eh, principalmente sería eh, intentar eh, todos los conceptos de Rodus, como os acabo de decir, e implementarlos en, en guarderías y en niño. Eh, después por otro lado, intentar eh, darle muchos más estilos que sean más responsive y hacer posible que toda eh, la cara de las niñeras pues sea un poco, recuerdo un poco a, a lo que hace Tinder, de deslizar con sus corazoncitos y toda la historia y, y bueno, subirlo, obviamente desplegarlo, que no, lo, que no lo he desplegado en alguna de las herramientas he puesto en Heroku pero en alguna de las herramientas y demás y eso sería un poco todo. Eh, si os metéis en mi proyecto mmm, y queréis ir siguiendo lo que hago, el, las ISUS están creadas y el proyecto también y, y pues ahí seguiré trabajando en ello. Y eso es todo.